Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en Español Real. Soy Martín, el creador de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que están aprendiendo a hablar español a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, si tienes conocimientos sólidos del español puedes escucharlo, entenderlo y tienes problemas para hablarlo bueno, bienvenido, bienvenida a Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o que me escuchas considera suscribirte aquí, darle me gusta a la página Facebook de Español Real para poder ver estos videos en vivo para estar atento eh, de las nuevas publicaciones que comparto cada semana. Bueno, sin más, el día de hoy te traigo una nueva expresión en español real. ¿Qué significa libre de polvo y paja? ¿Por qué los hispanohablantes decimos que alguien está o se encuentra? libre de polvo y paja bueno el objetivo de este video es explicarte el significado literal y el sentido de la expresión idiomática sin más vamos a por ello bueno voy a comenzar rápidamente explicándote cada una de las palabras que compone esta expresión así que primero tenemos la palabra eh, libre que se refiere está vinculada a la libertad, es un estado de una persona o un sentimiento por ejemplo decir yo estoy libre o yo soy libre una persona está libre cuando no está en prisión por ejemplo o yo me siento libre en mi país así que eh, la palabra libre se refiere a esto por otro lado tenemos la palabra polvo que se refiere a la parte más menuda y deshecha de la tierra. El polvo podemos verlo en todas partes, en la calle, en las ciudades, en nuestras casas muchas veces, son estas pequeñas partículas de tierra que muchas veces eh, se encuentran en los lugares, ¿no? en distintos lugares. Así que a esto, este pequeño eh, pedazo, trocito de tierra, en español se le conoce como polvo por último tenemos la palabra paja paja se refiere a la caña simplemente puede ser la caña de trigo, de centeno, de la cebada y eh, se refiere a la caña después de seca y separada del grano la paja normalmente es de color eh, amarillo o es dorada y se encuentra seca y separada del grano. La puedes encontrar por ejemplo eh, en el campo o en alguna casa de campo eh, la paja. Así que dicho todo esto, libre de polvo y paja se refiere a que una persona está libre o que no tiene el polvo esta tierra deshecha y la paja ¿no? que es, este, es la caña del trigo de la cebada así que digamos que una persona que se encuentra libre de polvo y paja literalmente quiere decir eso que no tiene sobre ella sobre una persona no se encuentra el polvo ni la paja no tiene mucho sentido ¿verdad? ahora en español real la expresión idiomática libre de polvo y paja quiere decir que una persona emerge sin complicaciones emerge de una situación eh, de tensión de un problema o de un proceso sin complicaciones ileso intacto íntegro así que eh, para que entiendas el sentido de esta expresión, libre de polvo y paja, se refiere a que una persona, puede ser un hombre, una mujer, eh, sale de una situación generalmente complicada, difícil, de tensión, sale de esta situación eh, intacto o intacta, ileso, eh, íntegro voy a darte algunos significados eh, de esta expresión que dependen mucho del ámbito pero la idea general es esta: es salir libre está vinculado a la, a la libertad a que no existen complicaciones bueno por ejemplo una persona que emerge sin complicaciones luego de un proceso judicial eh, una persona eh, que, se, eh, que se encuentra íntegra luego de un cuestionamiento moral aquí quiero detenerme ya que algunas personas me han preguntado sobre la palabra eh, pregunta, cuestión te invito a ver mi video en el canal de youtube podrás encontrar un vídeo, un video curso sobre la diferencia entre pregunta y cuestión bueno como decía, eh, libre de polvo y paja se refiere a que una persona sale eh, íntegra luego de un cuestionamiento moral, generalmente moral y eh, ileso después de una situación peligrosa, una situación de tensión y finalmente también se puede referir a salir intacto luego de una circunstancia difícil como puedes notar en todos estos casos se refieren a lo mismo a salir libre de cualquier complicación salir libre de eh, cualquier eh, problema generalmente de una situación eh, complicada difícil o de un proceso jud judicial bueno dicho todo esto algunos ejemplos eh, imaginemos eh, un político que es enjuiciado podemos decir al final del juicio el ministro o el primer ministro salió libre de polvo y paja podemos también decir eh, el actor luego de la circunstancia difícil eh, eh, quedó libre de polvo y paja etcétera así que se refiere a que una persona se encuentre en una situación difícil de tensión y que eh, sale eh, ilesa, intacta. Este es el sentido de la expresión. Eh, para terminar esta expresión del día de hoy quiero dejarte otras expresiones que son muy parecidas a esta y que he visto, he notado que los hispanohablantes empleamos sin embargo se refieren a lo mismo ¿estás listo? ¿estás lista? bueno eh, se puede decir estar es decir utilizar la expresión libre de polvo y paja con el verbo estar al inicio me explico estar libre de polvo y paja también se, se suele decir, uh, muy a menudo, estar limpio de polvo y paja. Limpio eh, se refiere a que no tiene mancha o suciedad. Así que, eh, por consiguiente, esta expresión eh, se suele emplear mucho con la palabra libre o con la palabra limpio. No te preocupes que se refiere a lo mismo. Regresamos entonces a nuestra lista. Habíamos dicho el verbo estar. Estar libre de polvo y paja. Estar limpio de polvo y paja. También se puede decir eh, dejar libre de polvo y paja. O dejar limpio de polvo y paja. Quiere, quiere decir, eh, por ejemplo, los jueces dejaron al político libre de polvo y paja, quiere decir sin complicaciones, luego de un proceso judicial. Por último, con el verbo quedar, quedar libre de polvo y paja y quedar limpio de polvo y paja. Bueno hispanohablantes, eh, te he dejado estas digamos seis expresiones, son seis expresiones si hacemos las combinaciones se tratan de seis expresiones sin embargo son todas eh, las mismas se refieren a lo mismo eh, depende mucho del hispanohablante estas expresiones simplemente es cambiar el verbo o la manera de referirse a algo pero el sentido es lo más importante y te recuerdo que utilices expresiones frases hechas, modismos, giros, refranes ya que de este modo tu español va a sonar más real, más auténtico. Te vas a apoderar de la lengua española y de este modo te vas a acercar a un hispanohablante nativo ya que utilizando expresiones como esta, estar libre de polvo y paja, las personas te van a entender mejor y eh, vas a poder expresarte de una mejor manera, de una manera más natural, más real. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado la expresión del día de hoy. Te invito a escribir debajo oraciones, ejemplos eh, con esta expresión. Si la entendiste, haz la tuya. Esta expresión vuélvela parte de tu vocabulario, apodérate de esta expresión y no solamente eh, la, no solamente busques entenderla sino utilízala es muy importante que la emplees cada vez que estés hablando español, español real así que escribe debajo ejemplos, oraciones con esta expresión y yo con mucho gusto voy a leer cada uno de los comentarios bueno hispanohablante si te gustó este video, deditos hacia arriba dale me gusta Compártelo con tus amigos, compártelo con otras personas que al igual que tú pueden beneficiarse de esta valiosa información. Estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Sin más te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Buen fin de semana y saludos ñ. Chao.